Yanina Latorre bromeó sobre su falta de sexo. La panelista de Los Ángeles de la mañana reveló un dato íntimo al aire. Mira el video. La panelista de Los Ángeles de la Mañana reveló un dato íntimo al aire. Mira el vídeo. Yanina Latorre bromeó al aire en Los Ángeles de la Mañana, el 13, acerca de una aparente falta de apetito sexual. Cuando analizaban los idas y vueltas de Diego Maradona con sus parejas, y la posibilidad de un juicio de Rocío Oliva al 10, la panelista disparó, con mucho pesar, un detalle de su intimidad. Todos conocernos a Maradona, es un escorpiano muy sexual, inició su picante comentario Janina, para luego revelar que le haría falta tener la actitud de Diego. Es tremendo. Le envidio el espíritu. A mí no me estaría pasando, sentenció. Además, la torre se dio el gusto de exponer la fuerte actividad sexual de su hermana. El escorpiano es sexo puro, como mi hermana, es rapidísima. Va con cualquiera, con lo que venga. Le conoce el cuerpo desnudo a todos, exclamó entre risas. Teléfono para Diego Latorre.